Toquisha con Rock Nation. Toquicha la intrépida rapera y estrella del Dembow junto con su sello discográfico Paulo Music, firmaron un contrato de distribución con la compañía de distribución, no sé, no sé decirlo en inglés, en inglés me fue ahí. ¿Tú entiendes? Compañía de distribución independiente de Rock Nation. El acuerdo subió gracias al locutor y productor de radio dominicano, Los Foques, quien vinculó a Toquilla con Rock Nation. Él había estado promoviendo como la próxima gran novedad de la República Dominicana y trabajó duro para hacer la conexión con Equity y Rock Nation, ya que sintió que sería el mejor lugar para internacionalizar la carrera de Toquicha. Para celebrar este, este hip en su carrera, Toquicha lanza su nuevo sencillo y video musical, Tu cutazo, una canción. Una canción peculiar que presenta las principales personalidades de, de la República Dominicana. Ahí está. Eh. Ahí está Toquilla, señores. Dan un paso importante en la música, esta muchacha. Atento al relajo, porque las personas piensan que ella y Kiko, ella y Kiko el Crazy son dos locos y no es así. Eh. Son personas que tienen, o sea, un personaje. Pero detrás de son personas con experiencia en la música. O sea, cátedra dan de música. ¿Tú entiendes que no son unos locos? Y le están sacando dinero. Y es un equipo de trabajo que tiene, ¿entiendes? Porque ella la maneja a los foques. Ah, ya ustedes saben, ¿verdad? Ahí, ahí está... Toquilla, un buen paso en el dembow, para que la gente que dice que el dembow no, no es internacional y es esta toquilla, con Rock Nation, que, que es la compañía de, de Jay-Z, una compañía muy importante en, en todo el mundo. Es Santiago, Julio, no, no ¿Cuál es Santiago <risa> ¿Cuál es Santiago Junior? Estos tíos están pasados, señores. ¿eh? Un saludo a la gente de los Espínola, que son míos también. Que no se me olvida que me apoyan bastante. Es la, Lo... isleta Mosca, ya, eh. la isleta es eh, la fortaleza. Un saludo a los muchachos de la Duarte también ahí. Lo que es Kosovo, la popular Kosovo. Esperemos en Dios que el que esté ahí. Toda condena se cumple. Ya ustedes saben, toda condena se cumplen. Algún día saldrán de ahí.